Os quiero dar eh, la bienvenida muy, muy cariñosa a vosotros, también a vuestros directores de vuestros grados que os han invitado a estar aquí, a los profesores encargados de curso que os han animado también y a los profesores eh, con los que teníais esta mañana alguna asignatura porque han creído importante el que pudierais estar aquí para recibir, para recibir mucho, ya veréis, para recibir mucho, mucho más probablemente de lo que podéis esperar. ¿En qué consiste la sesión de hoy? Pues consiste en recibir a una serie de personas que han creado una, una organización en Estados Unidos inicialmente, que se ha ido extendiendo por toda Hispanoamérica y que ahora se va extendiendo por el resto del mundo y que en el fondo tiene un objetivo muy sencillo y es fomentar el desarrollo basado en la excelencia de empresas centradas en la persona. Eso es algo que resuena con todos vosotros, ¿verdad? La Universidad Francisco Vitoria en la que estudiáis, es una universidad centrada en las personas, que busca el bien de cada una de las personas, que busca su desarrollo integral a través de la formación, a través del acompañamiento y a través de las humanidades y en el fondo de la propuesta que tiene el humanismo cristiano para todos y cada uno de nosotros. Bueno, tenemos hoy el, el enorme placer de recibir a esta delegación de His Way at Work, que no es cualquier delegación, por cierto, eh, y tenemos además que agradecerles el que han hecho un pequeño, en su viaje, un pequeño desvío, en su viaje a Roma, donde hemos estado yo he tenido el privilegio de estar con ellos casi una semana, para venir aquí, para estar con nosotros un día y medio, para tener esta presentación y luego para trabajar con varios de nosotros en la facultad para ver cómo podemos desarrollar una colaboración juntos muy fructífera. Firmaremos un acuerdo de colaboración hoy mismo. Bueno, eh, His Way at Work es el nombre de la organización. Yo no voy a explicar en qué consiste His Way at Work, pero sí voy a presentar muy brevemente a los que nos van a explicar en qué consiste y eh, los que van a estar dispuestos a escuchar todas vuestras preguntas, todas vuestras eh, dudas, todas vuestras sugerencias y comentarios porque de lo que se trata es de conseguir que lo que ellos han tratado de llevar a la práctica, y, y puedo decir que con mucho éxito en el mundo de la empresa, en sus empresas a las que ellos han fundado, eh, sea de inspiración para todos los que vais a trabajar en empresas o vais a fundar empresas. Entonces, tengo a mi izquierda a Peter Friesle. Peter es el fundador de His Way at Work y es el CEO de su empresa, eh, que está en la segunda generación, Polydeck, una empresa en Estados Unidos de la cual él nos hablará más. Eh, Peter hablará en inglés, pero Armando, que está al otro lado de la, de la mesa y que es el director global de His Way at Work, eh, pues irá, irá, traduciendo, eh, irá traduciendo su presentación. Tenemos también con nosotros a Chris Patton. Chris Patton es el CEO global de His Way at Work. Y tenemos Alfonso González. Alfonso es, eh, ¿cómo decirlo? Luego, luego lo describirán ellos, pero es uno de los padres de esta iniciativa, fundador de una empresa multinacional muy grande, que está presente en muchos países del mundo y que ha conseguido algo que es extraordinario y es estar centrado de verdad en las personas. Y ahora lo explicará cómo lo hace. Y en las personas quiere decir en cada persona. Y tiene más de 17.000 en la empresa. Cada persona. Entiende la misión de la empresa, cada persona se siente querida, cada persona se siente completamente comprometida con esa misión. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que más de 200 empresas del mundo hayan compartido, hayan descubierto esta llamada, esta misión y la hayan llevado a la práctica con éxito? Es algo que hoy vamos a empezar a descubrir. ¿Cómo es posible? Yo creo que estamos en un, estamos en un ambiente universitario, académico, intelectual, pero no solo. Sabemos que la universidad es la comunidad de alumnos y de maestros que juntos buscan la verdad a través de la integración de los saberes. Aquí estáis alumnos de muchos grados. Pues hoy lo que vamos a hacer es, en comunidad, en grupo, tratar de avanzar un poquito más. Entonces, espero preguntas. Vamos a tener un buen rato para vuestras preguntas, para vuestros comentarios y reflexiones. Y espero y os animo a que os involucréis, porque la propuesta que vais a escuchar hoy es muy transformadora, es muy potente, es muy revolucionaria y merece la pena ser debatida en un foro como este. So, without further view, um, I'm going to give the word to, well, structure of this event, la, la estructura, ya con esto, con esto termino. Va a haber dos presentaciones por parte de Peter y por parte de Alfonso. La de Peter va a ser traducida por eh, Armando. E inmediatamente después, abrimos un buen rato para debate entre todos. ¿eh? Por lo menos, yo creo, calculo que tendremos 40 minutos para que hay muchas, eh, estáis muchos aquí, para que todos los que queráis participar podáis hacerlo. ¿De acuerdo? So, eh, Peter, thank you so much for coming again. Thank you so much for willing to spend your time with us, with our students. Uh, your time is... Precious, uh, You you are running a company, you are running his way at work, you are tired because you've spent more than a week with all of us in Rome in a very intense... And you will present, tell us a little bit about Rome as well if you want. So thank you so much for taking the time and making the effort to spend a couple of days with us, with our students. I'm sure it's going to be really, really great to hear your experiences. So please go ahead. Well, good morning to all of you. Uh, buenos dias. Um, that's the extent of my Spanish, muy poquito. And so, but I also have my dear friend here, Armando, who is my translator. How many of you can speak English? Perfect. So what I would like you to do is, when you hear Armando translating and he's telling other stories, Just put up your finger so I can see, because he has a way of taking my story and embellishing <laughs> it. And changing. And changing, right? So just go like that. Well, it's an absolute honor and privilege. Thank you, uh, Javier, it, um, getting to know you as a person. You guys are very, very privileged to have someone of this caliber running your college. It's, this man has got a brain just unbelievably smart but more importantly he has a heart that is is, is like gold and he has a heart for God and uh, it's evident in how you speak how you how you invited us how you've encouraged us i just can't thank you enough so thank you very much um, my story is I, i'm going to share with you my testimony a very simple story of my life as a ceo as a businessman Voy a compartir mi historia, muy sencilla, y cómo Dios me conquistó el corazón. So, this is our plant in South Carolina. Esta es nuestra planta en Carolina del Sur and also our plant in santiago de chile, santiago de chile. we have roughly 400 employees 400 and we make equipment for the mines gold mines de copper de mines de coco, diamond mines all the things that ladies love the diamonds lo we do that <laughs> yeah my wife is here she's Aquí smiling really big <laughs> um, so I went to a college just like you. Yo fui a la universidad como ustedes. And uh, in the college they taught us what they call in America the American dream. Y nos enseñaron ahí lo que en Estados Unidos se le llama el sueño americano. And this is the American dream and it's all about making profit. Y todo es ganar dinero. ¿Y qué hacer con ese dinero? And in America it's about a bigger house, a bigger car and vacations una casa más grande, una, más autos más caros, vacaciones. And that's the American dream. Y ese es el sueño americano. But I had achieved the American dream lo about 15 years ago. Hace 15 años. And There was one thing I had all the money that I was looking for I had the all the things I dreamed about Tenía más del dinero que necesitaba. But my heart was empty. Pero el corazón vacío. And I lacked real purpose other than just money. Y me faltaba propósito en la vida. And so I a friend of mine invited me to a retreat. Entonces, un amigo me invitó en un retiro. And it was a silent retreat. Un retiro de silencio. And during the retreat the uh, priest asked me what do you Uh, worship. Y el, el sacerdote nos preguntó qué es lo que ustedes adoran, a qué alaban. Thought, God, right? Y yo dije, ah, "Pues that's taught, alabo a Dios. Pero él dijo, okay a test. vamos a hacer una prueba. I want you to take a pie chart. En una un pie chart. And I want you You to... <laughs> <laughs> see, this <is> the problem. <laughs> Here we go. Venga, Peter. Pie chart or something, not pie. Chart. <laughs> pastel. pastel, pastel chart. Una gráfica de pastel. Pizza, you're going to see a pizza. Pizza. So, here's my pizza. So, um, what happened is he asked me to divide the the pizza into slices. Y said, "Where do you ¿Dónde your your inviertes tu tiempo, tu talento y tu dinero durante el día?" And this es what came up. And you can see it, not really God at the center, right <laughs> God es just a little slice. Dios es solo una rebanada pequeña. My family just a little slice. Mi Mi responsabilidad social, pues le escribía un, un cheque a la iglesia y me sentía bien. And the rest was me. Y el resto era yo. And during the retreat, God asked me to reflect on changing my life. Y Dios me pidió reflexionar sobre el cambio a mi vida. And this is what came up. Y esto es lo que sucedió. God should not be a slice. God should be the center. Dios no es solo una rebanada es el centro que impacta toda nuestra vida. And I out of that retreat, God's mercy y saliendo del retiro me sentía lleno de la misericordia de Dios. I'd, I'd been a very selfish, money hungry. Porque era muy egoísta, muy ambicioso. And I used my employees. Y usaba a mis empleados for my selfish reasons to grow my wealth but um, i para mí para que para hacer más dinero and i i remember god's mercy during confession y la misericordia de dios durante la confesión it went right into my soul and i i remember god saying i forgive you completely sentía que dios me decía te perdono completamente and i couldn't believe That God could forgive me for everything. y no podía creer que Dios podía perdonarme por todos mis pecados. I'm spend rest my life serving you. y saliendo dije, Dios, voy a invertir el resto de mi vida sirviéndote. and the emotion was so powerful. Y fue una emoción muy fuerte, alguien que lo dice, es un tsunami de amor, It's been 15 years. hace 15 años, It was at 11 a. On June, a las 11 de la mañana, 24th, 2005, el 24 de junio del 2005, when that came over me. cuando ese tsunami me golpeó. And I get emotional just thinking of that 15 years ago. Y me emociono It's how nada más de pensar en esto. In Peter, y él se autodenominaba el tirano. He se felt a tyrant in the company. You were a tyrant in your own words. Mm. You didn't have to say that, much. <laughs> <laughs> you see what I, I was, mean? I was waiting for you to say it. <laughs> <laughs> so anyway, coming out of the retreat, I said la Biblia es tan grande que, ¿por dónde empiezo para cambiar mi vida? Y el Padre dijo, son dos cosas. Love God with all your heart amar a Dios con todo nuestro corazón and love your neighbor. y amar a nuestro prójimo. Y dije, ¿quién es mi prójimo en el mundo del trabajo? Y hay una hermosa para CEOs. Hay una historia muy bonita que se escribió hace 2000 años. Y es la historia del buen samaritano. I had been like the Levite priest. I saw my employees laying there bleeding. Yo era como el como sacerdote levita que veía a mis colaboradores sangrando y me hacía tonto. I did that. I don't want to see. I'm not interested in your problems. I'm interested in you making money for me. That's your job. I pay you. That's your job. At the end of the day, go home. No me interesan tus problemas, pensaba. Solo me interesa cómo vamos a ganar más dinero contigo. Te estoy pagando un sueldo, al final del día te vas a casa, y los problemas son tuyos. But I realized with the story of the good Samaritan, God calls us to take the man out of the ditch, put him on our donkey or our resource, take him to the hospital, pay for him to get fixed so money and then come back to help him with more money. Pero con esta historia me di cuenta que lo que Dios nos pide es rescatar a la gente. Llevarlos al hospital o a donde tengan que ir para poderse mejorar, sanar, pagar lo que haya que pagar y luego regresar y si hay que pagar más, pagar más. So what I realized from that retreat is these people that God had put in my company Were not just resources they were souls that God had put into my care entonces me di cuenta que la gente no era nada más recursos sino que eran almas que dios había puesto bajo nuestro cuidado And I realized I had to develop systems to identify how many employees were in the ditch y me di cuenta que teníamos que desarrollar sistemas para dar, para saber cuántas personas estaban en necesidad porque I saw mi new rol, as helping my employees out of the ditch, but I had to find out how many of them were in the ditch, how many of them were going through divorces, how many of them were going through problems with their children, how many of them were sick or cancer, how many of them were all the different things on drugs, many, many problems in our lives. But I was oblivious, I had no idea. But now for the first time I said, I have to find out. This is my job to find out. That was long. I know, go. <laughs> Entonces dice él que para poder ayudar a sus colaboradores, pues necesitaba primero saber quiénes necesitaban ayuda y qué tipo de ayuda. So to do that, how was I going to change my company? I had to find out a purpose. So there's a famous writer Mark Twain in America. He wrote the saying, he said there's two most important moments in your life. The first is the moment you are born. And the second one is the moment you find out why you're born. So in that retreat, I wrote down a personal purpose statement. Why am I alive? Why did God create me? And I wrote it down in one sentence. And I encourage you to think about that as a takeaway from today. Y escribí mi propósito personal en una oración. Y les exhorto a que ustedes en sus momentos de oración escriban también cuál es el propósito de sus vidas. ¿Por qué estamos aquí? Entonces, dije yo, bueno, que okay, ya descubrí mi propósito. Pero ahora quiero saber cuál es el propósito de mi empresa. Las primeras dos eh, frases o puntos son muy comunes para cualquier universidad. So basically serve your customers with excellence, Servir a nuestros clientes con excelencia. And make, and make a lot of money. <laughs> y ganar mucho dinero. Pero para qué estamos haciendo dinero? And it's to fulfill those two commandments. Love God and love your neighbor. Y es para llenar esos dos mandamientos. Amar so a the, Dios y a nuestro prójimo. So the money we make, we now use to honor God and care for our neighbor. Entonces el dinero que ganamos ahora lo usamos para honrar a Dios y para amar al prójimo. So in order to make this real, it's easy to write those words, right? Y para hacerlo más real lo pusimos en la parte de atrás de la tarjeta de presentación. So here's the front of my business card, CEO blah blah blah. but the back of it has the purpose statement. Pero la parte de atrás tiene el, el propósito. But it also at the back says that we are a Christian company with Christian values. Que incluye decir que somos una empresa cristiana con valores cristianos. Scary, public. Y eso era un poquito And then miedo. use it to hand out And I, I gave all my employees, our salesmen, y employees, le di a todos los vendedores tarjetas nuevas. Okay, well, you, you okay. <laughs> I'm getting excited, sorry. <laughs> <laughs> Básicamente lo que nos dice Peter es que le dio a todos sus vendedores tarjetas nuevas, tarjeta de presentación. Entonces imagínense a Peter diciéndole a sus vendedores que tienen que vender que ahora van a tener una tarjeta que en la parte de atrás habla de Cristo. Entonces los vendedores dijeron, ¿podemos tener unas tarjetas con y otras sin la parte de atrás? Y dijo, Peter, no, no, no, no, todos aquí parejos. Entonces le dijeron a Peter, bueno, pues ¿por qué no vas tú a ver a nuestro cliente más importante en Indonesia, la mina de oro más grande del mundo, y no sé, un 25% de la empresa? So the Indonesian part. Well, you can tell them. The whole thing? Well, but keep it short, you've got 57 seconds. Entonces, en, en el viaje a Indonesia, Peter le dice a, a su, al, al CEO, le da la tarjeta y se la da boca abajo, para que no se den cuenta que, la, que es lo que dice, va atrás, ¿no? Entonces, el, el director de la empresa toma la tarjeta se la guarda y dice, Peter, no se dio cuenta. Pero al día siguiente, porque era un viaje de tres días, dice, oye, Peter, leí la tarjeta y, y en ese momento Peter piensa, ya se cargó el guarache a mi empresa, ¿no? Y, pero no, al contrario, le dice el presidente de la empresa, le dice, tú sabes que yo soy musulmán. Y le dice, Peter, pues sí, pero admiro la forma y la valentía con la que tú tienes las agallas para decir cuáles son tus valores y tus principios. Nosotros, aunque seamos musulmanes, también tenemos valores y principios muy parecidos, si no es que iguales. Entonces, para nosotros es un gran respeto tener a alguien que tiene las agallas para decirlo y ponerlo en la tarjeta y a partir de entonces les dio un contrato por la vida de la mina y por todos todos los productos que ellos compraban que vendían peter esas dos cosas no suceden en esa industria that miracle miracle no tenemos tiempo para todo el resto pero tenemos un libro and it's called the business card. la tarjeta de presentación. And in here are about 50 different miracles that have happened. Y hay 50 historias como esta. As a result of being public. And I just encourage you guys as young entrepreneurs and future business owners be bold about your faith. Entonces les a tener la apertura de su fe en el mundo. Because if you announce God to the world Has his hand on you. Porque si ustedes hablan de Dios al mundo, Dios tendrá su mano sobre ustedes. But it's scary, I can tell you that. <laughs> Pero entiendo que puede ser, te puede dar miedo. Te regresamos was I... llenos, de, llenos de amor. Just y lo que hizo fue hacer una, dentro de la empresa, que es parte de la metodología, se escogen, de los diferentes departamentos de la, de la empresa, se escoge una persona, pero la parte de los rangos más bajos. Y ellos y ellas son quienes deciden cómo ayudarse. Entonces no está Peter diciendo a quién le van a ayudar, sino ellos mismos con un presupuesto deciden a quién ayudar dentro de la empresa. Y se forma lo que se llama la matriz de 3x3, la matriz de cuidado y desarrollo de los colaboradores, donde ponemos todos los programas de desarrollo humano para los que ellos mismos manejan. Y un presupuesto que aproximadamente 60% va para los colaboradores, 30 para las familias de los colaboradores y 10% para la comunidad. En la parte de física, que no se alcanza a ver ahí, emocional, pero sobre todo espiritual de los colaboradores. So this was our, our master plan to put 10% of our profits tithing like the Bible requires us, put 10% of to to source all these programs. 10% de las ganancias se iban a manejar esto. And some of the ones on the right side, for example, on the spiritual side is we built a chapel because Con, if God truly is my partner in the business, he needs an office in my my business. Entonces una de las cosas que hicimos fue hacer una capilla que la pusimos en el centro de la empresa. Entonces una capilla en una, una empresa y más en Estados Unidos estaba como medio loco, incluso clientes de Peter llegaban y, eh, y Peter les decía, "Ahora vamos a la, a la oficina de mi jefe." Pues ¿Qué, qué no es tu el jefe, tú eres el dueño de la empresa y los llevaba a la capilla. That so have my boss's office. Um um professor asked me just to speak quickly about one of the programs on the left-hand side. You'll see all the things we do for our employees. But en one la parte of them. izquierda ven todo lo que hacemos por los colaboradores. That he asked me to share es la historia de la adicción. La historia que quiere compartir, porque son muchas, es la de eh, rehabilitación a la adicción. Uno de los empleados de Peter eh, tenía adicción y el Peter de antes, el tirano, le había dicho, para afuera, se acabó. Pero el nuevo Peter decía, esta persona tiene adicción, ¿cómo lo vamos a ayudar? Tiene familia. Y lo mandaron a, a, a un centro de rehabilitación con todo pagado, incluso le seguían pagando su sueldo para que su familia pudiera vivir. Después de un tiempo, pasaron un par de años, y un día llegó uh, a una, un evento de la empresa, un pequeño, tendría seis años, y se abrazó de Peter y le dijo, Peter, te quiero dar las gracias. Sí. Mi papá es la persona que, que rehabilitaste, y salvaste a la familia. Ya no le pega a mi madre. Nosotros crecimos en un ambiente de amor. Nuestra familia cambió para siempre. Y ese es el tipo de cosas que a Peter y a todos nosotros nos toca el corazón. Para eso es el dinero. Entonces, puede ser un misionero y un... CEO, un CEO al mismo tiempo. Y cuando servimos a Dios, podemos cambiar la vida de generaciones, no nada más de colaborador, sino de toda su familia y su descendencia. And all these programs are designed to create EROI, y todos estos programas están diseñados para crear lo que llamamos nosotros, no el ROI, retorno sobre la inversión, sin el EROI eternal return on investment, retorno sobre inversión eterna. So talking about eternal return on investment, this is my boss's office. ¿Esa es la oficina del, del jefe. And this is my scorecard. We have a what we call a balanced scorecard, which means what does the world expect from a business, and what does God expect from my business? ¿Y es cómo se dice balance scorecard? En el de mandos, un cuadro... Gracias. El cuadro de mandos integrado. And so on the right hand side are all the things that I think if I die one day, God's gonna ask me. Entonces, I don't think He's gonna ask me Entonces cuando muera, Dios no me va a preguntar cuánto dinero hice, me va a preguntar qué hice con el dinero, y es lo que está en el cuadro de mandos del lado derecho. Y es lo que quiero dejar aquí para ustedes hoy. That when you chase money one day, que cuando persigamos el dinero un día, be careful Tengamos cuidado porque Dios no nos va a preguntar cuánto dinero hicimos. This is what happens when you care for people in an intimate way and you give them purpose in their lives. Y se preguntarán qué pasó con la empresa. Y eso es lo que pasa con la empresa cuando cuidamos a la gente. So, that's the, the business card we wrote there's our website if you're interested in going and looking um, i have a few of these business cards here if any of you are interested mm -hmm. so one of the things that's really critical about the whole concept of his way at work en Estados Unidos tenemos gente de todas las diferentes religiones. And um, in our company we have a large portion of our second shift is Buddhist. Nuestro segundo turno es predominantemente budista. And our programs Y todos los programas están diseñados para darle amor a los colaboradores. So, regardless of their faith or their background, it's loving people the way the Good Samaritan was asked. In that story of the Good Samaritan, not once does it ask where is that man from, or what does he believe. En la historia del Buen Samaritano, nunca se preguntan de dónde es, ni qué cree. So, that's the, the core of our program. And so, what we do is, now we've gone out, it was so successful in my business, Alfonso es going to share with you how successful it's been in his business and he has a much, much bigger company than mine. But we together joined forces and said, how do we take the story to share and, and change other company owners lives? Entonces ahora Alfonso, que es otro empresario, Peter hizo esto para su empresa y fue tan maravilloso que lo quiso compartir y uno de los empresarios, digamos que el empresario que... Lo voy a decir, ¿eh? <laughs> El empresario de, ma de mayor influencia que ha, se ha unido con His Way at Work es Alfonso y nos va a compartir ahora su historia. Entonces creamos esta organización que se llama His Way at Work, Dios en la Empresa, y nuestra misión es inspirar y ayudar a los empresarios a transformar sus empresas unidos al plan de Dios. This is eh, hace, un, hace un mes tuvimos nuestra convención en Cancún, donde venían, somos como unas 200 empresas, venían empresarios de toda Latinoamérica y Estados Unidos a celebrar y a compartir <coughs> mejores experiencias. And recently, um, I think you know who that guy is. <laughs> y recientemente también estuvimos con Just su santidad. Explain, eh, <coughs> pues nos invitaron a conversar qué es lo que estábamos haciendo estaban inaugurando la biblioteca una rama de la una ala de la biblioteca del Vaticano y Peter que le dijeron no puedes llevar nada pues se colgó hasta el perico este llevaba una pancarta se colgó una medalla entonces cuando el padre con Santo Padre iba saludando a cada uno y llegó con Peter y le dijo y eso y eso qué es Y entonces obviamente Peter le dijo no pues es un, es una presea que me dio el obispo de South Carolina por el trabajo que hacemos, porque es un papal award, un premio, ¿cómo se dice paypal award? ¿Papal? Paypal Award. El premio the papal. Award. Y, y entonces se quedó como cinco minutos hablando con Peter, todo el mundo lo, lo, lo canibalizó. Y luego pásame el libro. Entonces, bromeamos porque digo, Peter, te viste un poquito morusco con el papa, le, le empujaste el libro. Entonces el papa agarró el libro y lo hizo así y Peter dice, leyó el libro." You, this, a, bullet, shirt, ouch, yeah, me. Cuando antes de que todo esto, él vivía en Sudáfrica y te, le, le pedía a Dios una señal de si tenía que irse a Estados Unidos o no porque iban a abrir la planta en Estados Unidos la que vieron y entonces en Sudáfrica era en la época del Upper Hyde, y iban en un auto, lo pararon y salieron con metralletas y le vaciaron la metralleta, metralladora en el carro, obviamente la aceleró se fueron y una bala entró por aquí y salió por, por la entonces iban a 60 100 kilómetros por hora y una bala literalmente ni siquiera lo rozó, pero entró por la camisa y salió por la camisa. Entonces esa esa foto está en el libro, fuera de las que vio el Papa y le dijo: Dios te salvó la vida por alguna razón. Can you imagine when the Pope looks you in the eyes and said, God saved your life? I want you to go out and create communities of love. Entonces nos dijo, si Dios te salvó la vida es para que vayas a hacer o vayan a hacer comunidades de amor de las empresas alrededor del mundo. That's the I'm here. Y es por eso que estoy aquí. So, uh, before I end, Quiero compartir con ustedes algo. Es un celular que todo el mundo conoce. para is con you know, right? communicate with your friends I just want to offer you one little thing. I have a cell phone that connects me straight to God. Yo tengo un que me con Dios. And it's something I keep in my pocket y every day. Tengo en mi todo el it's this little thing here. <laughs> it's a little cross, a little rosary that I put in my pocket. Es un que tengo en mi And every time I touch my pocket, I say thank you, God, cada vez que bolsillo, doy a Dios. for the incredible blessings you've given on my life. I'm Por not worthy no me lo of how you've blessed me, but thank you. Pero gracias. So this is another little cell phone you can, this Nosotros is social media. Seguridad. So thank you for your time. Gracias. Bueno, ahora Alfonso va, va a hablar en inglés, así que Armando puede descansar un poco. Gracias, Armando. Bueno, pues... Eh, primeramente muchísimas gracias javier maría todos a todos en la francisco y Vitoria aquí al joven que nos recibió que nos recibió y que estaba organizando todo luis este muchas gracias a todos y muchas gracias peter por la plática que nos acabas de dar por tu testimonio gracias a, a, pues a todos los que vienen en este viaje eh, el propósito, el objetivo de esta presentación es pues, complementar experiencias y, y lo que me toca compartirles es la experiencia de una empresa familiar que ha ido creciendo, una empresa consagrada al amor a Dios y luego como en cierto momento de nuestra vida nos unimos eh, a este apostolado de His Way at Work, ...para unirnos a este sueño que Peter ahorita pues, nos acaba de compartir. Entonces, bueno, como vamos a hablar de una empresa, lo primero es decirles muy brevemente datos de la empresa. Somos una empresa que se dedica a darle servicio a las principales, principales marcas en el mundo. Entonces, por ejemplo, a la empresa que están viendo en el medio, le manejamos las redes sociales... Desde un centro en Curdia Lane, en el norte de Estados Unidos, a la empresa de la izquierda, que es un museo super famoso allá en Estados Unidos, cuando compras algo en la web, un centro de nosotros en New Jersey se encarga de agarrar la orden, hacer el fulfillment, empaquetado, y tiene el inventario y lo manda hasta el cliente final. Y luego eh, eh, a la empresa que está a la derecha, le manejamos toda la atención de su cliente, eh, le manejamos crecimientos de su base de cliente. Entonces, nosotros nos dedicamos a ayudar a retener a estas grandes empresas, retener, a cuidar y a crecer. Tenemos alrededor, le damos servicio a alrededor de las 200 empresas más grandes del, del mundo. Y pues Dios nos ha ido bendiciendo. Después de 27 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, tenemos la bendición de tener 16,530 colaboradores que está desactualizado. Ya casi somos 17,000. Yo creo que en las próximas semanas estaremos llegando a 17,000. Estamos en siete países con una espiritualidad totalmente distinta en la India, en Filipinas, en Estados Unidos, que Peter nos compartía de cómo la fe en Estados Unidos es, pues hay muchas fes, ¿verdad? Y tenemos 25 centros de operaciones. Estamos soñando en grande y estamos esperando que en tres años más, en el 2025, lleguemos a ser más de 24 mil personas, bueno, esta es la empresa en sí, pero el objetivo no era presentar la empresa, sino lo que les voy a compartir. Y miren, les voy a compartir algo, siendo ustedes estudiantes, que se liga mucho a lo que ustedes están viviendo. Y, y yo creo que va a ser una reflexión pues, muy bonita por lo que ustedes están viviendo ahorita. Tuve la bendición de nacer en un pueblito muy chiquito del norte de México, un pueblito que en aquel entonces tenía 6,000 habitantes, en una familia muy sencilla, muy humilde, con papás muy unidos, una familia muy unida y de fe profunda. Me tocó, me tocó estudiar en las escuelas públicas. Todavía no existen escuelas privadas en el pueblo. Los compañeros con los que yo conviví y con los que sigo siendo amigo y me da mucho gusto, era el hijo del carpintero, era el hijo del que limpiaba la escuela, el, que, el señor que limpiaba la escuela, su hijo era mi amigo y mi compañero, el hijo del maestro y así, o sea, el hijo del campesino. Todos éramos muy unidos y todos aprendíamos de todos ahí. Les voy a compartir algo. A los ocho años, además a los ocho años, el padre del pueblo me invitó a ser monaguillo. Y entonces desde los ocho años iba a la iglesia todos los días a las siete de la mañana y ayudaba en el servicio de la misa. Y eso me creó también una liga y un amor, primeramente a Dios, pero también a la iglesia. Iglesia que... Desde entonces, nunca he dejado de servir. Bueno, estando viviendo esto en la, ahí en el pueblo, en, en, en estas escuelas, hasta la secundaria, que era lo que había, mis padres, viendo que si nos quedábamos ahí, no íbamos a tener nuestras oportunidades, tomaron una decisión que cambió la vida de mis hermanos, cuatro hermanos y mía. Decidieron... Vender todo lo poquito que tenían y mandarnos a estudiar afuera para que tuviéramos nuestra oportunidad. Perdón, es que todavía no aprendo a controlar la sensibilidad de lo que hicieron. Y, pero se los quiero decir, se los quiero compartir, porque bueno, al paso de los años, lo que pasó con ellos es que se quedaron sin nada. Vendieron una vaquita que tenían. mi papá tenía, había heredado un ranchito. Entonces, empezó a vender una vaquita y otra vaquita y otra vaquita hasta finalmente vender el rancho, ¿verdad? Que eran ranchos muy sencillos, de desierto. Pero nosotros, después de esos años, pues, éramos ingenieros en sistemas computacionales, contadores, ingenieros industriales. Eh, mis hermanos y yo aprovechamos la oportunidad pero lo que les quiero transmitir es la mayoría de esos compañeros que les decía de sus amigos no recibieron su oportunidad. Al paso del tiempo y con la experiencia que hemos tenido de ir a diferentes países, les puedo asegurar que sigue habiendo millones de jóvenes como ustedes que siguen sin tener su oportunidad. Y les comparto esto porque ustedes están en la Francisco de Vitoria estudiando. Reflexionen la gran oportunidad que están teniendo y reflexionen que quizás más de la mitad del mundo no puede tener la oportunidad que cada uno de ustedes tiene. Mis papás se quedaron sin nada, de hecho, sin empleo. Nosotros nos recibimos les voy a decir algo muy bonito. Estando más o menos de la edad de ustedes, como a los 18 años, pues yo tenía que trabajar y estudiar. Y en mi oración con el Señor, en mis ratos de oración con el Señor, le decía, Señor, me siento muy solo. Sé que me estás invitando a soñar en grande, sé que me estás dando mi oportunidad, pero me siento muy solo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan que pasó? Me dio un regalo me presentó a mi esposa. Hemos tenido un noviazgo muy bonito. Tuvimos un noviazgo de cerca de ocho años. Muy largo porque no tenía dinero para casarnos. Este, pero luego ya llevamos 31 años de casados. Y bueno, después de aquí, tuve oportunidad de hacer una maestría. ¿Ustedes están estudiando negocios? Pues yo soy ingeniero en sistemas computacionales, no sabía nada de negocios, tenía que aprender. Entonces me fui a hacer, conseguí una beca y me fui a hacer una maestría en dirección de empresa. De hecho, de una filial media española, porque el IPADE pues es parte de por acá. Bueno, y eh, ya con los conocimientos técnicos más los conocimientos de negocio y casado con mi señora, decidimos soñar en grande. Y con toda esta experiencia, y es como fundamos la empresa de la que ustedes veían. Pero no queríamos vivir una experiencia de empresa solamente de hacer dinero y de ser exitosos. ¿Y qué creen que fue lo que nos pasó? Otro detalle muy especial con Dios. Nos inspira el Señor a consagrar nuestra empresa. Siete años antes de esto, Mari Carmen y yo nos habíamos consagrado el matrimonio de manera muy sencilla. Siete años después, Dios nos da el regalo de consagrar nuestra empresa. Consagrar nuestra empresa al corazón de Jesús, con la intercesión de la Virgen María de Guadalupe, San José y la protección del Arcángel Miguel, al consagrarte al corazón de Jesús, te estás consagrando a Dios, pero a Dios Hijo. Y Dios Hijo fue también hombre. Entonces, al consagrarnos al corazón de Jesús, estábamos poniendo al centro de la empresa a Dios, pero también estábamos poniendo a la persona, a ambos, por el corazón de Jesús. Bueno, miren, la empresa, el concepto de empresa consagrada, uno puede decir, bueno, pues es la misa, tuvimos una misa, ven ustedes ahí, ven ustedes en la pantalla, en la foto, donde montamos el altar. En ese altar donde nos consagramos, pues sucedió esta misa, este evento importante. Lo que nos sucedió es que después de celebrar la consagración, dejamos el altar, la verdad, sin pensarlo mucho, resulta que los empleados, cada vez que iban a la compañía, o sea, todos los días se ponían a rezar, iban y se, comenta, y, y, y se encomendaban a Dios, rezaban. Decidimos a partir de ahí tener nuestras capillas en todos los centros, en todos los centros. Después platicaremos un poquito de la, de la, parte, de la parte de cómo manejamos el respeto a, las, a las, todas las creencias, ¿no? Bueno, pero la consagración es el momento, es, es una parte sencilla. ¿Qué nos pasó a la empresa? Nos transformamos. Nos transformamos prácticamente en cuatro áreas. Dios nos fue transformando más o menos en, estas, en estos pasos. Uno, creamos una misión de la empresa, que es el centro y es nuestra respuesta a esa invitación de Dios. Dos, Transformamos la empresa, la estructura, la cambiamos. El área de recursos humanos dejó de ser de recursos humanos y es la, la oficina de la persona. Acuérdense que somos miles de personas. Creamos otra área para cuidar que solamente se dedicara al cuidado de la persona. Y luego líderes misión, todos los líderes de la compañía, nos, Dios nos fue transformando. Y en lugar de ser nada más un líder persiguiendo las métricas de la empresa, nos fuimos a ser un líder misión. Y bueno, el cuarto punto. El cuarto punto es el concepto de saber que no solamente la empresa está para hacer la utilidad y que los dueños se vuelvan ricos, sino que también son parte de la empresa el empleado, sus familias, la comunidad local, el proveedor, la iglesia local y todo lo que está ahí. Son los cuatro puntos que nos fue transformando. Quiero hacerles hincapié en este punto. La misión de la empresa, el sueño en grande de la empresa. Miren, la misión de la empresa, eso que ustedes están viendo y si ven la parte de abajo, Be the best and make each person's life better. Esa es nuestra misión propósito. Todo mundo en la empresa, todo mundo en la empresa sabe cuál es nuestra misión, sabe por qué estamos. Nos ha permitido la misión de la empresa contratar a los, ¿quién podemos decir? Los más Los más del... Estamos en Madrid, ¿verdad? Y le acaban de dar el balón de oro. Sí, a los Benzemas de la industria que se unen a nosotros, aunque nosotros pudiéramos ser una empresa más chica para estos Benzema es decir, por, por decir nosotros seríamos a lo mejor el Racing o el Santander, y Benzema pues es de un Atlético de Madrid, ¿verdad? Pero se une con nosotros por la misión. Hemos, la misión, quiero que le entiendan, para nosotros no es nada más una frase, es como empresa consagrada, es nuestra respuesta a Dios, es cómo le respondemos a Dios, esa invitación que nos hace. En nuestra experiencia, hemos adquirido a más de siete empresas, todas en Estados Unidos. La última empresa la adquirimos en diciembre pasado. La gran mayoría de los ejecutivos y los directores de estas empresas no saben cuál es su misión. Y en algunos casos las tienen en sus headquarters, y, y las tienen como adorno, no tiene significado. Y para nosotros le, la, la misión es la que nos hace soñar en grande. Bueno, les decía aquí un dato. Cada dos semanas, en, un, en una pregunta que les hacemos por tecnología a los miles de colaboradores, nos dicen que el 95.2% de ellos Conoce y entiende la misión y los valores de Qualford. Imagínense nada más la, cómo todos estamos vibrando con esa misión. Bueno, les comentaba que transformamos, transformamos la compañía. Eh, otra parte de la transformación es que con esa respuesta a Dios y con ese amor hacia la persona, con esta área misión que creamos, nos fuimos, a desarrollar, nos fuimos a desarrollar en cinco verticales muchísimos programas para cuidar a la persona. Muchísimos, todos los que se puedan imaginar ahí para cuidar. Dependiendo, eh, eh, también es importante decirles que casi la mitad de nuestros colaboradores son jóvenes y, y no tienen su carrera, muchos de ellos. Entonces, uno de nuestros programas principales, le compartíamos a Javier, eh, eh, eh, les damos la oportunidad de estudiar en línea, en cursera, especializaciones, son cursos, no es una carrera como la que ustedes están teniendo, pero son cursos de especialización en donde ellos pueden acceder a tener una especialización en las universidades más importantes del mundo y nosotros cubrimos todo eso. Para ellos es, actualmente es gratis, eh, actualmente tenemos más de 2000 trabajadores, estudiando en estos programas de, de, de especialización. Hace poco llegó una empresa de las más importantes, de estas empresas grandotas, y se entera de estos programas de educación y que no cobrábamos nada. Y nos dice, pero, ¿pero cómo? Dice, si el colaborador termina la especialización y al día siguiente se puede ir y no le cobraste nada. Y le decimos, y qué bueno, si nuestra misión es de que él se realice y que él sea feliz, que él se realice y que sea feliz. Si eso le sucede y va y gana el doble o el triple del sueldo, pues haremos fiesta junto con él, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que pensamos. Tenemos, como les decía, muchos programas, todo un equipo dedicado. Y... Miren, antes de irme a este, este es el sueño. Desde que el colaborador entra a la empresa hasta que sale, el sueño es que el colaborador, que la persona sea una mejor persona, la mejor versión de sí misma. Desde que entra, tiene un mentor, tiene un plan de vida, sabe hacia dónde va, un plan de carrera. Lo ayudamos a que tenga sus necesidades básicas cubiertas. Necesidades básicas es un salario digno, servicios médicos, pero también las necesidades de trascendencia. Pueden ir a hacer misiones, pueden hacer estudios, todo lo que es la parte trascendental de la persona. Y ese es el significado del trayecto pues, de la persona. Y me quiero ir a un sueño muy grandote. Y aquí está Patti, que ha estado, estuvo tres meses en este proyecto. Un sueño muy grandote. ¿Se acuerdan del pueblito? Bueno, por siglos, por siglos, en el pueblito y en muchos países, solamente algunos, como ustedes, como yo, hemos tenido oportunidad. Entonces, quisimos soñar en grande. Nos fuimos al pueblito con la ayuda del pueblo y con un grupo de misioneros y dijimos, plan de choque, plan de choque. Vamos a acompañarlos desde un momento, desde el primero de enero del 2017. Vamos a acompañar a cada niño que nazca en el pueblo, a sus familias, con un sueño muy grande. Con un grupo de especialistas de salud, de educación, de familia, de formación familiar, de economía y de espiritualidad, estamos soñando en grande. Los acompañamos y el sueño es que después, pues, le llamamos el plan 2040-2040, porque ese niño del 2017, más o menos en 23 años, se estaría licenciando, se estaría graduando, acompañándolo todos los días, a la familia, para que el 100% de estos jóvenes, de estos niños ahora, lleguen a tener su oportunidad, que lleguen a soñar con ser, estudiar negocios, o ser doctores, o ser maestros, lo que ellos sueñen. Llevamos seis años, nuestros niños más grandes están terminando preescolar, pero les llevamos una curva de desarrollo de tal manera y un acompañamiento de tal manera de asegurarnos que todos vayan a recibir su oportunidad. Bueno, pues estamos soñando en grande. Eh, esto estamos ahorita, esta metodología la estamos implementando por empezar a, a implementarla en Filipinas. Y el arzobispo de Monterrey, Nuevo León, que es Monterrey, es una ciudad muy grande, es una ciudad de 5 o 6 millones de personas, eh, eh, nos pidió que lo implementáramos en un área de esta ciudad, la, la, estamos implementando esto. Y pues medimos todo, esta, este slide es simplemente para medir todo. Bueno, ahora me voy, estamos viviendo todo esto, cuando eh, yo como empresario y viviendo como empresa consagrada, no sé si les pase a ustedes a veces en, en la parte espiritual, pues quería compartirlo con algún empresario y los empresarios muchos, lo manejaban la espiritualidad, su fe, pero a manera personal, no en la empresa. Entonces, la verdad, me sentía solo. De repente me llega una invitación de un padre legionario a escuchar a un empresario americano que hablaba de Dios en la empresa. Cuando yo leí la, la invitación, me alegré muchísimo, me saltó mi corazón de alegría y era. El testimonio de Peter. Entonces conocí a Peter, eh, me compartió su testimonio, y a partir de compartir ese testimonio nos hicimos amigos. Eh, eh, para el año 2012, en enero, Peter me invita al primer evento, al primer evento que organiza de His Way at Work en su pueblito, ahí donde vieron ustedes su, su imagen de Spartanburg, y ahí estuvimos tres loquillos hablando de Dios en la empresa. Este fue el, el, el primer evento. De ahí, este, eh, Peter me invita a que desarrolláramos His Way at Work en Latinoamérica y Iberoamérica, en la parte de español, mientras Peter se encargaba de desarrollar la parte de inglés, Estados Unidos y Canadá. Y entonces empezamos, y en enero del 2013, un año después, hicimos un super evento en Cancún, ¿quién conoce Cancún? ¿Y les gusta? Pues ha sido nuestro lugar, ¿eh? ha sido nuestro lugar de eventos ahí. Entonces tuvimos nuestro primer evento y de ahí nos arrancamos y fuimos a Colombia, a Chile, Sao Paulo, Guatemala y, y, y no está todo porque aquí está nada más una parte. Pero empezamos a crear comunidades de empresarios que queríamos vivir. Como Peter les dijo en su empresa, como yo le estoy compartiendo en Qualfon, Unas comunidades hermosas de empresarios que compartimos esto. Pero miren también, vean nada más la alegría y los frutos de Dios. Una cantidad de empresas que se empiezan a consagrar. Eh, un amigo de nosotros que, ya, que ya, ya lo llamó Dios, un dueño de una cadena muy grande de hoteles en Cancún, Después del evento, un mes del, del primer evento, consagra su empresa y ahí estuvimos para ser sus padrinos. Ahí en México, si usa lo de los padrinos, nosotros le regalamos el sagrado corazón. Y luego, en el viaje, Peter consagra Polidec en Santiago de Chile. Y así ha seguido, ¿no? Hay muchos en Colombia. Ahorita venimos de una experiencia preciosa, de una experiencia preciosa, ahí en, el, en, en, en la Plaza de San Pedro, en... en en la Basílica de San Pedro se acaban de consagrar una empresa de Ecuador, una empresa de México, una empresa de Brasil, y nos renovamos como seis, siete empresas, eh, nos renovamos His Way at Work, ahora en Cancún, se consagró como organización. En un evento muy bonito, la misma His Way at Work se acaba de consagrar. Eh, y bueno, yo quisiera terminar... Quisiera terminar este, esta plática invitándolos a soñar en grande. Mari Carmen y yo en nuestro matrimonio, y quizás ustedes por ahí pues al rato vayan a pensar en cosas grandes con, con su novio con su novia, eh, hicimos un proyecto de vida. La empresa más importante es la familia. Ustedes son jóvenes y al rato... Harán la suya. Sueñen en grande. No se detengan. No tengan miedo. Ustedes están viviendo ahorita, pues, una serie de contextos en el mundo que a veces no son tan sencillos y no los invitan a, muchas veces, a la trascendencia. Yo quisiera terminar diciéndoles que no tengan miedo. Échenle muchas ganas. Aprovechen la oportunidad que, que tienen y hagan las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu, por tu testimonio. Eh, Peter, thank you so much. Armando, Chris, vamos a abrir directamente un turno de preguntas, de reflexiones, de todo lo que queráis compartir, simplemente levantáis la mano y vamos coleccionando dos o tres preguntas para que puedan a continuación responder. ¿Quién quiere empezar? Venga. Entonces, eh, he entendido muy bien todo lo del propósito, eh, lo de querer implementar los valores en tu empresa. Pero claro, luego en la práctica... En, cómo llegas eh, pues a llevarlo a cabo, ¿no? O sea, tú puedes tener tus valores personales, querer lo bueno para los demás. Pero claro, estamos en un, en un mundo en el que eso sea fácil de ejecutar, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta va por ahí, ¿cómo se consigue ejecutar todo esto? So bring it down? So Responde you Peter y complemento. Um, you no, know, I'm not a, professor. I'm just a practical guy. Soy un tipo práctico. heart, I said, I'm going to put money aside and help my employees. Y cuando Dios tocó mi corazón, dije voy a poner dinero para poder ayudar a mis colaboradores. So the way we did it. Tomé 10% de las ganancias. And put it into a caring fund. Y lo puse en un fondo para cuidar de la gente. And then I thought, okay, let's say you guys are my employees, right? Supongamos que aquí son todos los colaboradores. Each of you has a different perspective and different needs that I should help. Y cada uno tiene diferentes necesidades. But I don't really know pero no puedo saber todas las necesidades de todos ustedes porque no puedo hablar con cada uno de ustedes. Entonces hicimos lo que se llama un, un programa de desarrollo, un equipo. Entonces imagínense que aquí está producción, mercadotecnia, ventas, marketing, etcétera, etcétera. Y de cada uno de esos grupos sale un representante y esos representantes son 10 y son quienes toman las decisiones. Y son los empleados, los colaboradores directamente a través de ese grupo de representación. Es como si fuera un sindicato interno de la forma en la que ellos lo necesitan, no lo que yo como el empresario creo, sino lo que los colaboradores necesitan. en javier was saying earlier um, the important thing is that all those programs are non-discrimination no so we do it with unconditional love que sea incondicional to anybody with any reason not well you know you qualify but you don't qualify anybody qualifies for these programs And it's unconditional love for all our employees, regardless of background or religion or anything. We want to show the same love that God shows us unconditionally to our employees in a Sin practical way. Sin importar de qué religión son. Sorry. I don't know if that answers the question, maybe you. Yo les quiero contestar esto yéndome por, por otro lado o oh, complementando, ¿verdad? Eh, estamos hablando de Dios en la empresa. Estamos hablando de empresas consagradas. Entonces, primeramente, de manera práctica, es una empresa, estamos hablando de empresas, y le, las empresas tienen que ser exitosas. Si no, todo lo que estamos hablando, no hay manera de ejecutar nada, porque no hay presupuesto para nada. Entonces, primera, primer punto, como empresas consagradas, tienes que ser exitosa Tienes que competir en el mundo, tienes que crear valor y tienes que luchar por trascender y ser la mejor en tu industria. O sea, ambos aquí estamos soñando en grande. Peter no está viendo que Polidex sea cualquier empresa. Él está luchando porque sea la mejor empresa. Igual nosotros si ustedes ven lo, lo que dicen los analistas de nuestra empresa, estamos en los mayor contenders del mundo, del mundo. Entonces, quiero empezar ahí para decir, hay que ser aterrizados, aterrizados en el sentido de, no porque estamos hablando de Dios, resulta que esto deja de ser empresa y deja de ser exitosa, y deja, este, pues ahora te vuelves muy paternalista, y entonces ya pierdes el enfoque de la empresa, que ese es un paradigma Normalmente les da miedo a algunos empresarios, la realidad es que no es así, la realidad es que consiguen las dos dimensiones con excelencia. Bueno, Y luego, ¿cómo vemos nosotros? Eh, eh, a tu pregunta, ¿cómo vemos nosotros en la práctica? Nosotros vemos a la persona y, y, y, y la mejor manera de verla es conocerla. Oye, si son jóvenes... ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita el joven? Y entonces nos vamos, ahí el que nos enseña un poquito, es, eh, nos inspiramos un poquito en la pirámide de Maslow, sacar adelante todas sus necesidades básicas y todas sus necesidades de trascendencia. Obviamente nuestra inspiración es Cristo, ¿verdad? Nosotros vemos eh, el rostro de Cristo en cada colaborador, en cada uno de ellos. Bueno, pero nos cercioramos que tengan un salario digno, que tengan... Eh, el mentor, todas esas son las actividades y es la práctica, no tiene, no tiene la verdad que este, esforzarte mucho, las necesidades de un colaborador son evidentes, nada más hay que sentarse, verlo, escucharlo, qué es lo que necesita, y vas poniendo todos tus programas de cuidado, y luego como les decíamos, te pones en acción, a ver, la empresa no puede ser la misma, la transformas, para que consiga esa misión, y hay muchos programas que vas creando para que a final de cuentas esa persona, ustedes les voy a preguntar, ¿tienen un plan de vida? ¿Saben qué quieren? ¿Qué están soñando? ¿Cuáles son sus sueños? O está nada más haciendo un semestre aquí, un, un periodo. Hay que soñar. Hay que soñar qué es lo que quieren ustedes de su vida. ¿Qué quieren hacer después de que terminen la carrera? ¿A qué aspiran en su vida? Hay que detenerse. Hay que detenerse. Eh, voy a complementar rápidamente. Les pasaron este panfletito. De manera práctica... Lo que hemos hecho en Work después de que Peter fundó la empresa es hemos ido recogiendo mejores prácticas y hemos ido haciendo una metodología muy sencilla de tres pasos. Lo primero que tenemos que hacer es tener la claridad en el propósito, lo que dice ahorita Alfonso. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Para qué existe la empresa? Luego la misión, ¿qué hace la empresa? Y todo tiene que ser frases cortas que la gente se pueda memorizar. Y luego los valores, que no pueden ser 15 porque luego nadie se los aprende. Tiene que ser tres o cuatro. Y luego los valores los descomponemos en conductas. ¿Cómo vivimos los valores? que Fue la pregunta. ¿Cómo vivimos los valores en la empresa todos los días? Y son comportamientos, tres o cuatro por cada valor. Tres valores, tres comportamientos, son nueve comportamientos. Los dejamos de un lado. Y esa es la parte eh, inicial, la parte preparatoria. Después hacemos un inventario, como ven acá, de todos los programas. ¿Se acuerdan la matriz que nos mostró Peter? Donde venían de 3x3. Tres tres. Bueno, ahí está, esa es la misma matriz. Y ahí ponemos todos los programas, todas las empresas tienen programas. Peter nos decía lo de recuperación de la adicción, rehabilitación, etc. Todos tienen programas y los categorizamos, si es en la parte física, emocional, espiritual, para colaboradores, familias o comunidades. Y una vez que tenemos eso, tenemos todos esos programas, nos damos cuenta que existen gaps. ¿Se acuerdan la, la flechita que nos mostró Peter que iba hacia el extremo superior derecho? pues podemos tener gaps para llegar a ese extremo superior derecho y los tenemos que llenar. Entonces, nos estamos buscando, por ejemplo, necesitamos un programa emocional para la familia. Y aquí en la parte de atrás, ustedes van a ver que tenemos muchos programas. Son los programas que las empresas nos han dado. 200 empresas, 15 años, nos han dado muchos programas. Ya están todos documentados. Cómo hacerlo de la A a la Z. No tienen que inventar el hilo negro. Y buscamos un programa que llene la casilla que estamos buscando. Entonces, de esa manera, imagínense que tenemos los valores en el centro, a la derecha tenemos toda la parte humana y luego esos programas, esas conductas, las vamos a fomentar o están fomentándose y midiéndose con la parte productiva. Entonces, en la parte productiva tenemos nuestros programas de operación y tenemos ya las métricas de operación. Esas métricas de operación se unen con las conductas y se fomentan con los programas. ¿Queda claro? ¿O les hacemos un examen? Es básicamente en dos platos es lo que hacemos. ¿Quién está estudiando negocios aquí? Todos, ¿verdad? Prácticamente todos. Bueno, sueñen en grande, no, no vayan a terminar la carrera y nada más dedicarse al negocio. ¿Quién de aquí quiere ser empresario o empresaria? ¿Quién quiere poner a Dios en el centro de su empresa que van a emprender? Muchos, muchos. Y hacen muy bien, ¿eh? Hacen muy bien. Hacen muy bien. ¿Más preguntas? Venga, ánimo. Uno por De uno. De todo tipo. No se amontonen. <risa> pueden ser preguntas o pueden ser retos o pueden ser experiencias, lo que queráis. Pero venga. Si no, nosotros también nos podemos preguntar a ellos. Si que, si, que si no se lanzan y ya veis que aquí no hay límite. Pregunto yo. Otra, ah. venga. Ah. El mismo. El señor pregunta. Los demás ir pensando, ¿eh? Seguro que hay muchas cosas. Entonces, eh, ¿os favoreció el ambiente que teníais alrededor para llevar a cabo la iniciativa? O sea, ambiente, pues eh, amigos, familia, la empresa, eh, pues, eh, vuestra mujer os apoyó en todo esto. Did the The company itself, was it a challenge? Can, can they help you or what? Did they favor what you were trying to do? What was the context? If the context was positive or uh, helped uh, for helping, supporting, or if it or, or yeah. you found. Sort of yeah. Um, in the beginning, when uh, my story is a little different to Alfonso, Alfonso, from the beginning of his company, was a good guy. <laughs> Dice que mi historia not. es diferente. Alfonso, desde el principio de su empresa, era un tipo bueno y enfocado. Y a mí me usó Dios como la historia del antes y el después. Y yo cambié de un día para otro. And people will say, What happened to you? y la gente decía qué le pasó qué se fumó <risa> And there was some resistance y hubo mucha resistencia. I had built a team around me that just like me didn't care. Era un, yo tenía un equipo directivo que como yo no le importaba a la gente. So now how would I explain this, this team that God. Entonces cómo le explico a esta gente que yo les he dicho que este es un equipo que solamente busca el dinero, que ahora vamos a buscar a Dios. So they thought I was loco. <laughs> and many of them thought this would be something that comes and after three months, uh, he'll forget about it. Y mucha gente pensó que era pues, una moda, ¿no? Se le va a olvidar en tres meses. And I think the proof of it is that Here I am 15 years later. Y aquí estoy aquí 15 años después. And the only reason I can do any of these programs <laughs> is because of God's inspiration and love in my heart. Y la única razón por la que puedo hacer todo esto es por la inspiración de Dios. And this little thing here. Y el rosario. Because without daily prayer. Porque sin sin oración diaria. I want to go back. Yo tengo la tentación a regresar a ser el tirano que era. That's a pretty cool world to go back and it's all about you. And... Yo, But God has changed my heart and um over time I've started to attract people that are like-minded. cambió mi corazón y con el tiempo empezamos a atraer gente que pensaba igual. So many of my team now at work, um, they're running the business while I'm here. Y mi equipo ahora está manejando el negocio mientras yo estoy aquí. Y están so alineados con los principios. So anyway, you know, you guys are the next Ustedes son la siguiente generación. Como pudieron haber visto por la fotografía A bien, hace 15 años. But, you know, at this point in your lives, you think your life is going to last forever. When you get to our age, you start realizing mm, there's the end is in sight. And I just encourage you. I started this journey after I was 40. Yo empecé de los 40. And. Me perdí de mucha, mucho mucho gozo, de muchas cosas que pude haber hecho. Mi mensaje es, no sean como fui yo al principio. Start like Alfonso. Sean como Alfonso. <laughs> Quiero complementar un poquito haciéndoles una pregunta. ¿Quién de aquí considera que lleva una vida normal, o sea, que no ha tenido un zampablazo, ¿no? Como lo que, que lo tumban del caballo y empieza una, una nueva conversión. vida. ¿Quién de aquí se considera que es una persona normal? ¿No? Que levante la mano. Miren, ese es el punto. Ese es el punto. Yo soy una persona normal, como la gran mayoría. No necesitas que te empuje el mundo a salirte de tu identidad, de lo que tú ya eres, que es hermoso, para soñar en grande. Así como son ustedes de normales, la gran mayoría, puedes soñar en grande y conseguir todos los sueños que luego nos quieren confundir a veces y nos hacen que nos salgamos de lo que nosotros somos para poder conseguir el éxito. Lo pueden conseguir con lo que ustedes son, Ahora, el mundo y la vida te da, si te toca que necesitas una conversión porque así fue tu vida, pues aquí tenemos un testimonio hermoso de cómo realineas, realineas tu vida. Pero la gran mayoría somos personas normales, sigamos siendo normales, pero soñando en grande. Ahí está el punto, soñemos en grande, pongámonos en acción y creamos que sí podemos conseguir esos grandes sueños. Y la respuesta corta es sí, sí van a encontrar resistencia del mundo, todo el tiempo. Pero como decía Peter, con oración, rodeándose de gente que piensa igual que ustedes, va a ser menos difícil, pero difícil va a ser, pero satisfactorio más. Como cuando haces ejercicio y que te cuesta trabajo, pero que terminas de hacer ejercicio, qué bien me siento, igual, pero todos los días, todo el día. ¿Quién quiere soñar en grande? <risa> Todos queremos soñar en grande. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Venga, ¿eh? tenemos, que, tenemos que terminar. Me dice, espera, ¿son qué hora es? Ah, sí, son las once y media. Oye, y nada más, se está fundando, se está fundando ahora en, en Roma, se fundó, se está empezando a concretar lo que es Giswearbor Jóvenes. Entonces, más adelante podemos compartir si quieren, si les interesa. Sí, uno, uno, ya con eso vamos a concluir. Uno de los eh, ya se anotó la consagrada más jovencita de todas. Uno de los sueños que, será un, que ya es un proyecto y será una realidad grande eh, pronto es que His Way at Work sea capaz de ayudar eh, a estudiantes universitarios, a emprendedores jóvenes con todo este trabajo, esta experiencia y estas metodologías súper concretas y, y muy prácticas, pero a la vez muy sofisticadas con uso de mucha tecnología. No nos ha dado tiempo a ver eso, pero alguna habréis visto los cuadros de mando integrales. Son impresionantes, lo miden todo, eh, se, va, se va a crear para que todos los que tengáis ese deseo podáis conocer cómo se monta una empresa centrada en la persona, porque está centrada en Dios. Y quiero terminar con una cosa, porque aunque ya lo han dicho todos, voy a insistir, estamos en España, estamos en Europa y todos sabemos eh, que el ambiente en el que vivimos es muy plural, es muy diverso y a veces es muy complejo, evidentemente. Esto es una facultad de Derecho, Empresa y Gobierno. No nos chupamos el dedo, ¿bien? No se trata de hacer proselitismo. No se trata de que de repente uno se cree mejor que otro porque ha descubierto algo en su vida ¿eh? que le hace pensar que es un líder mesiánico. El centrarse en la persona, si se hace uh, desde el corazón, con independencia de las creencias de cada uno, aunque evidentemente los que tienen una fe cristiana o una fe católica tienen una razón teológica profunda para hacerlo, el centrarse en las personas siempre es eficaz, siempre es efectivo, siempre ayuda a, las a descubrir qué es lo que necesitan y a darles las condiciones para que puedan alcanzar su plenitud, desde el respeto máximo a su forma de sentir, de pensar y de ver el mundo. Por eso esos proyectos dentro de las empresas ponen a disposición de los colaboradores no empleados dinero contante y sonante para que ellos puedan discernir qué es lo que necesitan para vivir mejor. Y al vivir mejor se sienten agradecidos con la empresa que les ha dado esa confianza y, y lo entregan todo a la empresa y al entregarlo todo abren el corazón. Y se produce esa unión de corazones. O sea, es una cosa muy práctica y muy potente. No lo han dicho, pero en estos grupos hay personal de limpieza que tiene un presupuesto asignado para tomar decisiones sobre la ejecución de ese presupuesto de tal manera que el personal de la limpieza tenga un sueldo digno, tenga unas condiciones laborales adecuadas, su familia esté segura, etcétera etcétera Por lo tanto, centrarse si en las personas va de eso, va de que todos son parte de una comunidad orientada al bien común, al bien de todos. La, la, os quiero agradecer ya para concluir otra vez, Peter, eh, Alfonso, Armando, Cris, vuestra generosidad por venir y compartir esto con humildad, con valentía y con muchos datos y con muchos resultados que a cualquiera que tenga un lógico escepticismo le anima a pensar que esto no es flor de un día, no es una teoría, es práctica exitosa y testada ya en muchos países. Así que, por supuesto, seguiremos teniendo a His Way at Work en nuestra universidad. Dentro de un rato firmaremos un convenio. Y nuestra propia ilusión desde la facultad es que nos ayuden a repensar constantemente, a mejorar constantemente nuestros programas para que vosotros podáis beneficiaros también la práctica del estudio de metodologías y casos eh, como estos. Eh, aquí, ahora, en vuestros lados y también en el futuro. Que esta sea una casa para todos, para todos los que vayáis a emprender, para todos los que acabéis trabajando en empresas, para que podáis siempre venir aquí y conocer cuáles son las mejores prácticas, pero sobre todo también para volver a las fuentes, volver al propósito y hacerlo cada vez más potente y más real. Así que un millón de gracias a todos por venir de verdad, un millón de gracias por vuestro tiempo y, y bueno, mucho ánimo, como os ha dicho Alfonso, a soñar en grande.